Dejamos el fútbol sala y vamos ahora con el rugby porque ya sí que cerró el año el rugby Ávila Club Disputando el último partido de este 2021 y además se despidió con una victoria bastante holgada 69-0 vencieron los abulenses al Clínica Colina Palencia Ben el último partido disputado aquí en casa Además en el campo de rugby de la ciudad deportiva de nuestra capital ahora por motivos del calendario el Rugby Ávila Club que se va a ver obligado a un parón uh, forzoso no jugarán hasta el 16 de enero prácticamente van a estar un mes uh, parados recibirán aquí en esa fecha al Salamanca Rugby Club el equipo abulense que de momento está sexto en esta Liga Asisa de Castilla y León con 14 puntos hasta el momento los abulenses nos acompaña José Ignacio Romero, el entrenador del Rugby Ávila Club José Ignacio, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Bueno, fue el último partido del de, de año, si no me equivoco, y os despedisteis con una victoria, bueno, contundente, ¿no? Este 69-0 frente a Palencia. Sí, la verdad que sí, fue, bueno, fue una, una buena victoria y en ese sentido, eh, bien, lo disfrutamos y bueno, sé pues sí que hicimos un deplegamos un juego interesante y al final, bueno, pues el resultado fue bastante abultado pero bueno, eh, fue el momento de, de hacer un poco finalizar este este año 2021 aquí en casa y bueno, pues intentar sacar un buen partido y sobre todo dedicarlo a pues a, bueno pues a la afición que, que diariamente sábado tras sábado pues está siguiéndonos allí también en la deportiva pues desquitasteis un poquito también de partidos frente al VRAC, frente al Silverstone El Salvador, equipos que están en un nivel por su traición y bueno, por las plantillas que tienen, uh, muy alto, muy elevado en esta Liga Sisa de, de Castilla y León, y un resultado que, que os permite también desquitaros, ¿no?, de cuando jugáis contra ellos, y, y también uh, me imagino que, que probarías bastantes cosas, ¿no?, a lo largo del partido con un marcador tan cómodo. Sí, la... Bueno, pues eh, como tú dices, una vez que el partido estaba ya encarrilado y vimos un poco el potencial que tenía el RAC y el potencial que tenía Palencia, pues sí que fue momento de, de probar posiciones, de bueno pues de, de hacer, de, de inventar, de, de poder eh, pues hacer cruces, bueno, distintos distintas jugadas a lo largo del partido con la intención de practicar y de, y de seguir creciendo y avanzando. Bien es cierto que, que como siempre comentamos hay dos ligas una la liga de estos equipos tradicionales como puede hacer el Salvador como puede hacer el Quesos eh, como puede hacer incluso Salamanca que se está muy reforzado y que tienen otro bueno pues es otro ritmo totalmente distinto y bueno pues en concreto el sábado era un partido como de nuestra liga. Y en ese partido de nuestra liga pues sí que, sí que lo resolvimos con solvencia y sobre todo haciendo un buen juego, o sea que no tanto por el resultado, yo sí que me quedo, se lo dije a los jugadores allí en el campo al finalizar el, el partido, que me quedo con que ha habido rugby, que ha habido rugby en el sentido de seriedad, de no por tener un resultado agultado, eh, bueno pues hay que seguir respetando por supuesto, al contrario, y hay que seguir haciendo las cosas lo mejor posible, que cada jugador... ...sacar a lo mejor de sí... ...y bueno, pues de bueno, eh, ...con todo el equipo... ...pues eh, durante, durante el partido... ...entonces sí, se probaron cosas... ...se probaron posiciones nuevas... Eh, ...se dieron también minutos... ...a gente que a lo mejor... ...por cuestión de trabajo... ...por cuestión de estudios... ...pues puede entrar menos... ...pues que tuviera esa posibilidad de, de seguir... Eh, ...cogiendo físico, cogiendo tono muscular... ...y cogiendo tono de juego para... ...bueno, pues para afrontar el resto de la Liga... que todavía queda, queda bastante... Eh, lo único malo es que no le vais a poder dar continuidad ni al resultado ni al juego porque ahora se para la liga y no volvéis a jugar un partido oficial hasta el 16 de enero, un mes parados, en esa fecha recibiréis al Salamanca Rugby Club aquí en la ciudad deportiva, no sé si el 15 o el 16 de enero, probablemente el 15, ¿no? que es sábado, pero mucho tiempo parado, seguro que como entrenador pues te fastidia un poquito ¿no? después de que el equipo pues eh, haya mostrado esta, esta progresión. Sí, y porque además es una pena en el sentido de que en los partidos que hemos perdido, de efecto, contra el BRAC, contra el Quesos, que es un partido es un equipo muy potente, eh, los otros partidos que no hemos tenido victoria, no tanto por la victoria, sino porque eh, no supimos estar avispados, no supimos, eh, en lo que me corresponde a mí como entrenador, leer un poco mejor el partido con el equipo contrario, pues sí es una pena en el sentido de que íbamos eh, increciendo, ¿no? Y sobre todo... Eh, porque habíamos o estamos teniendo ya un tono físico, un tono muscular, un tono de, de visión de juego que se nos para en seco, o sea, por cuestión de calendario vienen las fiestas y por cuestión de calendario, pues la verdad es que, que es un parón bastante grande sí es cierto que no hubiera estado mal haber tenido este próximo fin de semana un partido de liga porque, bueno, pues el parón no hubiera sido tan grande y que bueno, pues que vienen las navidades y bueno, pues... Eh, hay vacaciones, es decir, que también hay que dar descanso a los jugadores. Y bueno, pues hay otros bueno, jugadores que salen fuera de, de Madrid, otro, bueno, por el tema familiar, es típico, o sea, fiestas navideñas, con lo que el parón es en seco. Bien, es cierto que esta semana vamos a seguir entrenando y bueno, pues retomaremos lo antes posible los entrenamientos porque el partido contra Salamanca se presenta un partido muy duro. Yo van los primeros ha sido un club que históricamente, siempre el drag, eh, lo teníamos con victoria, pero nada, este año está muy reforzado y bueno, pues era un partido muy interesante que bueno, vamos a intentar por supuesto dar, dar el campanazo y, y hacerlo lo mejor posible. Pero sí, es una pena que, que tengamos este parón en seco eh, tan tan radical y bueno, eh, nos va a pasar en todas las categorías, o hasta que me lo más chiquitillos hasta, hasta el equipo senior eh, pues bueno, nos vemos eh, con esta pausa de la línea. Por lo menos eh, se puede competir. Hay liga después de, de un parón prolongado en el rugby en nuestra comunidad autónoma, en esta categoría eh, regional. Y por lo menos pues los equipos están pudiendo jugar, han vuelto a recuperar la normalidad y también a disfrutar del deporte que más les gusta. Ahora se produce este parón. Pero bueno, de tan solo un mes comparado este periodo con lo que ha sufrido el equipo y también el resto de equipos de Castilla y León, pues seguro que, que se hace corto. Además lo deja en muy buen momento el rugby Ávila Club, con buen sabor de boca. Seguirán entrenando esta semana, después un parón motivado por las fiestas y reanudarán los entrenamientos para preparar ese difícil partido. Frente al Salamanca Rugby Club, un equipo que como nos cuenta José Ignacio Romero pues ha reforzado muchísimo y lidera ahora mismo la clasificación. Eso será el 16 de enero o lo iremos Recordando, porque todavía queda bastante, queda un mes para la disputa de, de ese partido y a medida que se vaya acercando la fecha, pues también os lo iremos recordando por si queréis bajar a la ciudad deportiva a presenciar eh, el encuentro del equipo de rugby de nuestra capital. Con nosotros ha estado José Ignacio Romero. José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos y no sé si hablaremos eh, un poquito más, más adelante y si no, pues nada, felices fiestas y, y un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la cobertura que nos dais y nada, deseo feliz Navidad pues, a, a, toda, a toda Ávila y desde, desde el de Ávila Club seguiremos trabajando para que pues eso, el 2022 sea también una temporada de poder pisar el césped, poder competir y bueno, pues mostrar el mejor juego que tenemos dentro del track Así que muchas felicidades, salir, feliz año, feliz Navidad y nos vemos pronto. Igualmente te un fuerte abrazo. Un abrazo. Y un abrazo. Oh, oh,